No sabes lo que me han contado sobre Lucía A ver si lo adivino Que se ha tirado a uno y ahora dice que no quería Ay, Arancha, me he enterado de que Begoña ha denunciado a su marido porque le pegaba ¿Qué me dices? ¿Después de 20 años casados? Lo de siempre Que se bebe cuatro chupitos de tequila y claro Jo, eso digo yo Si tan mal estaba, que le hubiera dejado antes? Como el otro día, Raquel No quiere que le metan mano, pero se viste como una... ¿Y no será un poco exagerada, y lo que busca es que le hagan caso. Ya te digo, mucho quejarse, pero ella se la ha buscado. La violencia contra las mujeres es el único delito en el que se cuestiona a la víctima. Cámbialo. Aldaez Azú, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Gobierno de Navarra. Nafarroaco, Gobernua.